Señores, eh, un tema muy delicado, un tema que a mí me ha conmovido mucho, y es el caso de Joheidi Brown versus La Voz RD. La joven Joheidi Brown, quien se ha destacado eh, en las redes sociales por su talento en el canto, se quejó que el nuevo reality, La Voz RD, la haya rechazado luego de aceptarla participar en el concurso. A través de su Instagram dijo que fue una audición desde Estados Unidos a República Dominicana y que tras participar y esperar unos meses, le dijeron que sí, había pasado. Sin embargo, tiempo después la llamaron y le contaron que revaluaron su audición y que no calificó. Brown lo consideró como un descaro y que tiene el corazón roto en pedazos, ya que soñó por un sueño que creía que iba a ocurrir. Mira lo que pasa con, con, en esta situación. Se maltrata el talento, se maltrata a los seguidores y se maltrata a su, a, a, a, hasta su familia. Porque para venir aquí a audicionar tienen que gastar un dinero. Claro. ¿Entiendes? Entonces, la voz RD está empezando mal. La voz, la voz aquí, no. Sí, ¿Eh? la, los que la Vosky la Vos USA, okay. entonces aquí también. No, no, voz RD. No es no, Vos RD o Vosky, okay. ¿cómo la es? La Vos RD. La voz RD. Dominicana, ya ellos mm. le pondrán el nombre okay. más para adelante. Vos voz RD. RD. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que como usted, una audición no es algo a lo loco. Como usted después que acepta a alguien, usted viene a decir... Varios meses después, que no fue ahí mismo, porque si al otro día, a ah, mi excusa, que ¿no? Un aviso. Que una, eh, un aviso, fue un error que cometimos contigo, Le. tú no pasaste al otro día. Pero después de varios meses que te llaman y decirle a esta joven, luchadora, que tiene muchos seguidores. Y que, mucho talento. Y mucho talento, y que ya ha publicado eso, de que no pasó entonces, ¿con qué cara ella regresa a las redes? Es un abuso, es un abuso. Yo que tuve la primicia de, de tener la noticia de Jorge hey, Divino un fin de semana, he Divino dura dos días, eso. O sea, cogí un avión para durar dos días aquí, un día con la familia, el otro día audicionar y al otro día arrancar. Eh, me acuerdo yo que vino, ¿te sí, acuerdas sí. que yo hasta la entrevisté aquí? Sí, y eso es un abuso, de un, un sacrificio. Yo no sé, tuve que hacer un lío allí en Estados Unidos para bajar para acá, yo heidi. Un fin de semana ya vino eso y el lunes arrancó para su casa. ¡Hello, buenas! Es un abuso. Buenas, buenas. Saludos. Díganmele, eh, para que me haga el favor de decirme la vino de Que él prometió en política sacar los haitianos que qué va a hacer con ellos es nosotros, los dominicanos, que nos vamos a tener que ir de aquí, de este maldito país. Dios mío, mi hijo. Y esto es migración, que tú llamaste ahora. <risa> eh, compañero, llame a migración. Eh, ahí es migración, eso. mi hijo. Estamos hablando de Yo Yoheidi Brown. Ay, acércame aquí, mi. Acércame aquí, flaco. ¿Eh? ¿Qué es lo que estamos pagando? ¿Eh? Y es que se equivocan tanto. ¿Eh? Madero. El coimadero, Madero Coim la migración ¿eh? ¿y qué es lo que te, te está compañero, pasando? compañero mi ahorita saltan los prestamitas <ríe> también damos más <ríe> falta a eso no que llamen los bomberos aquí sí, sí. <ríe> atención a Binader ya usted escuchó la queja Binader a veces lo ve cuando tiene tiempo el programa sí, sí sí, sí, sí, sí lo, lo, lo amigo ve amigo mío Binader claro estamos rompiendo claro pues bien seguimos Dios mío esto es increíble lo que pasa aquí con el tema de Heidi Brown, familia. No, como te dije yo, Heidi, eso es, es un abuso. Una muchacha que cogió un avión para acá un fin de semana, sacrificando muchísimas cosas, porque tú sabes que Estados Unidos no es fácil, tú tienes que trabajar allá, matarte, y a veces tú no tienes un peso. Y cogió un avión para acá, un vuelo carísimo de repente, para tuya audicional, con un sueño, con una esperanza, y que le salten con eso. O sea, la gente tiene que ser clara, esos tipo de, de, de eventos tienen que ser claros y precisos. Porque un sacrificio, un talento, un sacrificio que hace. ¿Tú sí, me entiendes? Sí. A veces no tienen las la condiciones, no tienen las la condiciones monetarias para salir. A veces son, en, son de otro pueblo, son de campo. El, el, el, ahí está uno comentario que, que ha surgido sobre... Así es, ahí dice, dice Joe Heidi que a, ayer, a, ayer, pues en un comentario que... En un post que publicó Génesis Méndez a través de Instagram, Joe Heidi respondió, dice que tiene el corazón en mil pedazos, ya que pues... Ah, hizo muchos sacrificios, incluso su, hasta perdió su pareja. Bueno, no, más bien su, perdió su trabajo, pero que su familia y su pareja, junto con ella, hicieron muchos sacrificios para participar en esta, eh, en este casting de La Voz RD. Dice que viajé con un sueño, que por fin, pues, cuando creía que iba todo por buen camino, al final pues, eh, no se le cumplió esto, pero nada, ella dice que sigue para adelante y que la vida sigue. Al que ver, esto sobre Joe Heidi, si fue una confusión que hubo ahí, porque como es uno, uno, uno un, un concurso, me imagino que ellos tienen sus reglas para informarle a tiempo, no después que tú audicionaste y te, duen ahí te dicen que tú no, no, no eres partícipe. Claro, no, porque eh, eh, si lo habían hecho a los dos días después, a los tres días, más pasable, pero duraron meses. O te devuelven ¿sabes? tu gasto. Sí, claro. <risa> sí, mes y Toma. varios días, porque eh, a ella le notificaron en marzo, y hoy estamos a 30 de abril, 20 y le dijeron que ya no iba el 29, o sea, ayer le dijeron. O sea, ha pasado muchísimo tiempo, entonces, eso está demasiado mal, por la voz RD, tienen, para mí, tienen que dar una explicación por eso. Claro, claro. Tienen porque que Porque si haber, eso no. es a ella, imagínate quién más le habrán hecho eso. Pero yo Heidi, pidiéndose ganas, Hoy estamos hablando de ti por eso. ¿Quién sabe lo que en el camino te topa además? Claro. Y que yo he tenido mucho desliz. O sea, ya ha tenido tener mucho encontronazo en su carrera musical. Ella es muy talentosa, muy talentosa. Empezó lo que es el merengue. Luego incursionó un poco en la música urbana, con varios urbanos. Alejandro El Trapi, un primo de ella ya, y con varias personas. E incluso tiene un proyecto ahora con varias femeninas de aquí de San Francisco urbano. No sé qué ha pasado, pero yo he de una muchacha con mucho talento. Y lamentablemente... No ha tenido suerte en lo que es esto de la música. Sí, pero es que un camino muy largo, como camino, dice el gráfico. Cuando viene no se a ver puede ya, desesperar Joe Heidi, mi amiga. Claro, cuando viene a ver ya eh, más adelante. Cualquier, se le la, la puerta. Se le abre la puerta y esto puede ser un ejemplo. Porque sí, perdiendo sí, Seguir se trabajando. Gana. Es así. Seguir trabajando. Pero no, no, que perdiendo se gana. Todo el apoyo de, de, de nuestra parte para Joe Heidi ¿sabe que somos su familia y que de aquí la apoyamos claro, Una no, fajadora, no, no, no, lo que no te favadora. digo, una fajadora Yo una fajadora y mucho re, talento Recordar que muchos artistas ¿Verdad? Como yo pues han tenido Otro piezo y también duraron mucho Tiempo para, eh, para Pegarse, para, para ¿no? Destacarse. Porque por ejemplo a, a, a, Yo me acuerdo con estos casos, yo me acuerdo con Miriam Cruz, Miriam Cruz tuvo su época ¿Verdad? En los 80 con las sí, chicas sí. del can Ya después entonces bajó Y, re, y resurgió en el 2006 2000, Bueno, no me acuerdo ya con una canción que se le escribió Watson a ella y ya ustedes saben ya la historia. La historia de ella. Ya ahí para acá. Todavía tengo soberano. 2007 me Todavía dice. Más, está, Todavía tensoverano. Está Exacto. Eh. Todavía está en los soberanos. Y, y un ejemplo también lo que es el varón de la bachata. El varón de la bachata tenía mucho tiempo intentándolo, más de 10 años intentando, intentando hasta que logró el éxito después de 10 años, es decir, no estamos diciendo que tiene que esperar tanto. No, pero ahí está, que... está el tema de Elizabeth, que salió en el 96 la bachata. ¿Y en qué año fue que vino a pegarse? Sí. El otro día. En el 96 fue que salió la bachata. Vuelve pronto. Elizabeth. Vuelve pronto, Elizabeth. <risa> <risa> <risa> que nadie sabía quién nadie, la cantaba. <risa> nadie sabía. <risa> ya tú sabes. <risa> y después se pegó después de varios años ya. Entonces, entonces, esa es la cuestión con ella. O sea, no es que vaya a durar tantos años ahí eh, esperando que se pegue, sino seguir trabajando con su sí, música. Sí, a Joe que siga buscando sí, su exacto. norte, que, uh -huh. que tarde o temprano las cosas llegan, las cosas fluyen. Fue, fue en el 96 y se pegó en 2018. En el 2018. En el 2018. Oye, 2018. 22, 22 años. 22, 22, 22. 22 años después. Ah. Ahora que los DJ no están tocando esa bachata, y ¿qué pasa con los DJs? No están tocando tan lento, tan lento, tan lento. Señores, <ríe> los DJs... Eh, están recuperando, ¿verdad? Canciones clásicas y las ponen en YouTube y se ponen... Sí, en en eso. Clásico. Un saludo está a nuestro eso. hermano, el tártaro El Táltaro. El Táltaro que tiene un mix muy bueno. en YouTube. Sí, sí. DJ Táltaro, te lo puedes buscar. Eh, eh, y es duro, Táltaro, se está sí, metiendo. No, y, que, y que hablamos de los DJs ayer. Sí, estamos hablando de ese en YouTube, ahí claro. la gente, entrenada de la familia. Señores, vamos a una pausa y retornamos con más información Los Osobrosos.